Buenas, a nombre del Instituto de Estudios y Negocios, vamos a brindarle los pasos para poder registrarse al decreto de urgencia 033-2020. Registra tu CCI para obtener el subsidio. Esto te va a ayudar en tu empresa ante esta crisis. ¿Qué necesitas? Tu clave son. Una vez que entras al portal de SUNAT, seleccionas empresa, seleccionas el link correcto del decreto de urgencia. Una vez que te llega a la siguiente pantalla, retrocedes un paso, registras y verificas el CCI que esté bien escrito y después confirmas. Si por ahora te sale eh, actualizar tu número de teléfono, debes hacerlo. Empezamos. Con su clave son ingresar como empresa. Ahí donde están los puntos azules. Darlo ahí. Y después le das acá, no soy robot y pasas a la siguiente hoja. Una vez que ingresas, siempre te va a salir por defecto personas. Entonces seleccionas empresas y vas a darte cuenta que este menú de operaciones se amplía, como lo ves a continuación. Una vez que estás aquí, lo que tienes que hacer es irte a registro de CDCI subsidio decreto de urgencia 033-2020. Das clic, das clic dos veces y el tercero que tiene el fondo plomo y las letras azules, te das clic o a la flechita. Una vez que has hecho eso, inmediatamente te lleva a una pantalla como esta. Aquí es importante, retrocedes un punto y haces clic sobre, en este caso, el registro de CDCI que está en negro, el anterior. Una vez que haces eso, te va a salir esta pantalla y te va a pedir que registres el número. Ahí vas a registrar tu número y lo vas a verificar tres veces para estar seguro que no te has equivocado. Si no lo haces, podrías tener problemas más adelante. Una vez que lo has hecho correctamente, aún así ZUNA te va a preguntar. se va a proceder a registrar tu CCI? Esta operación va a deshabilitar cualquier otro CCI activo que tengas. ¿Deseas continuar? Sí le vas a poner, si sí, estás totalmente de acuerdo. Y en este espacio que está aquí te va a aparecer el número del CCI. Y vas a registrar como está acá. ZUNA te va a mostrar esta pantalla donde te dice... El código de cuenta interbancario para el subsidio del decreto de urgencia 033-2020 es, y ahí donde está el punto rojo, va a aparecer tu código TSI tal como está acá. Simplemente acuérdate, y ya para terminar, que son 7 días los que ha establecido SUNAP a partir de la fecha que te registras, para poder obtener, en este caso, el padrón de los que van a ser beneficiados o no. Listo, ya está registrada su empresa, gracias a su nombre del Instituto de Estudios y Negocios.